Hola, analicemos sintácticamente paso a paso la siguiente oración. Las barcas salen mañana del puerto. Se entiende fácilmente la oración, ¿verdad? Que es una oración? Simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un verbo. Salen. Ellas salen. ¿Quiénes salen? ¿Cuál es el sujeto del verbo salir en esta oración? Las barcas. Sintagma nominal, sujeto. ¿Por qué sintagma nominal? Porque el núcleo son barcas. Un nombre, un sustantivo y «las» sería el determinante. Ya está analizado el sujeto. El sintagma verbal, predicado verbal, es «salen mañana del puerto». Sintagma verbal porque el núcleo es «salen», un verbo. Predicado verbal porque el verbo «salir» no es ni «ser», ni «estar», ni «parecer». No tiene atributo. Así que si seguimos analizando paso a paso, cuando analizamos el predicado verbal... Buscamos el complemento directo, ¿qué salen?, ¿las barcas qué salen?, no salen nada, ¿a quién salen?, que sería el complemento indirecto, ¿a quién?, tampoco, no salen a nadie, siguiente paso, buscar los complementos circunstanciales, de tiempo, mañana, ¿cuándo salen?, mañana es un adverbio, sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. ¿Y del puerto qué será? Cuando aparece de, normalmente es un complemento del nombre, ¿verdad? Pero del puerto... ¿Está hablando de las barcas? Eh, está hablando de mañana. Hombre, si fueran las barcas del puerto salen mañana. Si hubiésemos entendido la oración así, las barcas del puerto salen mañana, sí sería del puerto un complemento del nombre de las barcas. Pero si hemos entendido que las barcas están ahí, quietas, y salen mañana... Y se van del puerto, se van del puerto hacia otro sitio. Del puerto sería un complemento circunstancial del lugar de dónde salen del puerto. Sintagma preposicional porque de es una preposición, el enlace sería del y puerto el término. Gracias, agur.